Eso es burra. Analfabeta, Mariana Fabiani pasó un muy mal momento. Hoy Argentina atraviesa un momento difícil, con tensiones de todo tipo, y eso se refleja en las actitudes de las personas, algo que puede comprobarse saliendo a la calle, donde la menor discusión puede terminar en una pelea a golpes de puño. Se supone que, los famosos, al vivir en un mundo particular, único, gracias a su popularidad, tienen y prestigio, pueden librarse de esta clase de presión pero no es así, porque al estar expuestos en la pequeña pantalla reciben más cuestionamientos que nadie. ¿Y quién mejor puede dar fe de ello que Mariana Fabiani, la carismática conductora de Canal 13 quien, Pese a su inmensa simpatía, carisma y gracia natural, está siendo sistemáticamente cuestionada en sus redes sociales. La joven, por sus críticas al kirchernismo y su apoyo a la despenalización del aborto fue duramente atacada en Instagram y, por el momento, prefirió no responder. Punto centrado en Jan Pedraza 29. Eso es igual que Mirta Oligarca y basta, te nutris de los K para hacer tus programas, ¿por qué no haces y contras todas las cosas buenas que ha hecho este gobierno en estos tres años? ¿O no vas a tener que inventar, no? Punto centrado Mirta Mitoire, desde hoy no miro más tu programa. S O un Repitiendo el lenguaje de las tilingas. Invitados Invitades. Analfabeta. Punto centrado Delgado Marisa 79, ¿por qué no hablan de los despidos del Posadas? Hablen de la realidad del país. Punto centrado Becker Jeremias, muy linda pero ¿por qué no hablas en tu programa de las olas de despidos en el país Mariana? ¿No los ve tu producción? Por ejemplo del Hospital Posadas. Por favor menos oficialismo.